¿Qué preguntas me sigo haciendo a día de hoy después de mi paso por el cole mayor por la universidad pues yo me sigo preguntando mmm, que dónde está la felicidad o sea yo cada día trato de buscar o de hacer cosas eh, que me acerquen un poquito a ella y creo que lo seguiré haciendo toda la vida. Otra duda que se me puede quedar así mmm... ...puesto a raíz del Instituto Newman ...que soltaba la pregunta el, el otro día... ...una charla a la que no pude ir... ...pero me interesa mucho ¿no?... ...de eh, la vida después de la muerte... ...¿cómo es esa vida?... ...¿cómo nos imaginábamos que nos vamos a encontrar?... Son, ...son preguntas que son muy complejas de responder... ...y una vez que obtienes la respuesta... ...es muy segura, seguramente cambie ...o sea es que es, es muy muy complejo que... ...darte una respuesta a esa pregunta... A ver, eh, yo creo que eso es una pregunta que se nos abrió desde que llegué aquí y que se reabría cada año y se sigue reabriendo constantemente es el hecho de, eh, o sea, ¿para qué estoy aquí? No, no, no el hecho de, bueno, qué existe y tal, ¿no? Sino, o sea, ¿cuál es mi verdadera misión aquí? Y, y no solo aquí en este mundo, sino aquí donde estoy ahora. Una de las preguntas que... Que siempre he tenido y que sobre todo después del paso por el cole mayor y por la universidad pues eh, he aprendido a responder más fácilmente es cuál es mi lugar en el mundo porque pues, pues eso, soy de León no tenía muy claro si cuando vine a Madrid me vine bueno, porque quería estudiar diseño y aquí lo había pero tampoco había decidido yo que quisiese venir a Madrid sí o sí y, mmm, y gracias a mi paso por el Colegio Mayor por la Universidad, por todas las actividades que, que hice, la gente que he ido conociendo, me doy cuenta que, que es que de hecho, no me imagino cómo sería mi vida si no hubiese venido aquí, porque es que es tan distinta de, de lo que dejé en León que es que, que ni, ni vamos, no, no sé, es que no me lo puedo imaginar.